La gamificación o ludificación es un término usado para utilizar mecánicas y dinámicas de los juegos para conseguir algún fin serio, ya sean aspectos relativos al marketing, conseguir viralidad en redes, aumentar el rendimiento de una empresa o, como es nuestro caso, emprender un fin social. El uso del juego con premios, puntos, clasificación, hacen amenas tareas comunes, enganchan y generan interés en el usuario, ayudan a organizar los objetivos a lograr o incluso ayudan a coordinar procesos muy complejos. ¿Y esto es una cosa de cuatro locos? Pues la realidad es que no. No son pocas las empresas o instituciones de referencia que utilizan la gamificación para incrementar sus ventas o motivar a sus trabajadores. Google, Microsoft, Dropbox, BVA o LinkedIn son algunas de ellas. Así que, puestos a hacer comunidad, ¿por qué no la hacemos jugando?